¡No, no, no. Vamos a ver ese, ese magazine regional que tenemos en Castilla y León Televisión, esta casa, bueno pues eh, también queremos asomarnos a esa ventanita que llega a todas las provincias de Castilla y León y lo hemos querido hacer desde la sección de Tradición 2.0 porque como acaban de ver, esto es un mini resumen de lo que vamos a hablar hoy, teníamos a miembros de la Morana ...preparándose detrás de esas cámaras... ...y es que el folclore no solo en Zamora nos interesa... ...también interesa en toda Castilla y León... ...y Mario Martínez estuvo pues hace unos días... ...en Castilla y León Televisión para mostrarnos pues eso... ...cómo se preparan esas actuaciones de folclore... ...en este caso en un programa regional... ...ya veremos otro día nosotros aquí en la 8... ...Mario, ¿qué tal? Buenas noches... ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, muy bien. La verdad es que no era la primera vez, pero sí en la forma que lo habíamos hecho, en el que cogimos la cámara... Y grabamos lo que había detrás de las cámaras. Exactamente. Bueno, Mario con su cámara va grabando esas cositas que nos va mostrando en esta, en esta sección y que vamos a comenzar a ver ya porque tenemos mucho de lo que hablar, desde los preparativos hasta la vestimenta, cómo se hace, cómo se pasa a plató mientras está en directo. Bueno, pues esa parte curiosa ¿eh? que normalmente ustedes no pueden ver y que eh, hoy pues hemos abierto esa, esa ventana. Mario, decíamos que era el grupo de La Morana. Eso es. Estuvimos... ...con el CACIM vamos a ver... ...en las tardes de Castilla y León... ...pues eh, en este caso era el grupo La Morana... El que, ...con el que estuve yo allí... ...y bueno pues vamos a ver distintas imágenes... ...desde que el grupo llega y se empieza a preparar... ...en la zona de camerinos de, de la televisión... ...y bueno cómo eh, se va a desplazar pues... ...pues por el plató... ...bueno todas esas pequeñas cositas que nunca se ven... ...siempre vemos ya el resultado final, la imagen... ...pero en este caso hemos querido acercar... ...a nuestros telespectadores pues... Esas otras cosas que van antes, que van después y que van durante, pero en la parte de atrás. Sí, porque eh, la actuación de un grupo de, de folclore pues, implica mucha preparación y ya si lo unimos a que hay que estar además con los tiempos de la televisión, pues todavía es una dificultad añadida, ¿no, Mario? Sí, en este caso, bueno, pues ahí estamos viendo eh, lo que es la preparación del grupo, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, hablábamos con, con algunos integrantes de la Moranía, nos contaban, bueno, pues esto es muy frenético, ahora hay tantos segundos, ahora tenemos que entrar, ahora tenemos que salir. Además, eh, siendo en directo como era, pues los tiempos tienen que ir eh, cuadriculados y, bueno, pues contaban que, que les había sorprendido esa experiencia de, de, bueno, pues esta rapidez que se lleva en el plató y en la televisión. ...que no la vemos, pero que allí está. Uh -huh. Estamos viendo eso, eh, el, el periodo de, de cómo se visten... ...cómo se ponen todos el traje eh, tradicional... Um, ...unos ayudando a otros, porque ¿cuánto tiempo había, Mario? Bueno, pues nosotros fuimos aproximadamente con una hora de antelación... ...que la verdad es que con el detalle con el que iba cada una de las vestimentas... ...pues no sobraba, no sobraba tiempo... ...pero bueno, una horita de antelación suficiente para, para estar preparados... Y luego pues lo hacer las pruebas de, de sonido y de imagen correspondientes. Precisamente eso, estamos viendo ahora ya eh, cuando os pasan a plato, porque además había los tiempos, por eso vamos a verlos así, había dos actuaciones, una en, más o menos en la mitad de cuando se le entrevista ¿no? a, a en este caso Francisco Iglesias, que es el responsable ¿no? de la Morana y después eh, una al final, que veremos, veremos esa actuación. Eso es, dentro de lo que era el programa, pues antes de los eh, bloques de publicidad, o bueno, en el medio de ellos, pues hicimos distintas actuaciones, y bueno, ahí estamos viendo, pues por ejemplo, detalles de cómo preparaban la entrevista, antes veíamos lo que era la prueba de, de sonido, y bueno, pues pequeñas imágenes, pequeñas pinceladas, que normalmente no se ven. Exactamente, bueno, pues eh, veíamos cómo pasaba el grupo dentro del de, de plató, además de por detrás de, de las cámaras es que es un mecanismo que bueno que nosotros estamos muy acostumbrados a que pasen estas cosas, pero cuando se ve desde fuera, bueno, o cuando precisamente los interesados están allí sorprende un poco, ¿no? Al final dices, bueno, pues hay que andar con 100 ojos para no, para no meter la pata. Claro, son, son muchos cables, muchas cámaras, las que hay y en este caso, por ejemplo, pues el plató está estaba dividido en tres zonas, entonces eh, vemos como, por ejemplo, mientras en una se está desarrollando una cosa, en la otra parte del plato pues, se está montando, por ejemplo, un set distinto o se está preparando el grupo de baile. Bueno, son todas esas eh, pequeñas cuestiones que, que la verdad es que a quien no lo conoce pues, le sorprende cómo en tan poco tiempo pueden pasar eh, muchas cosas. ¿no? Por ejemplo, vemos pues, la, las televisiones donde se ven, ahí vemos lo típico ¿no? que salen todas las películas sí, sí, sí. que retocan el maquillaje o bueno, pues cómo se graba detrás de las cámaras que graban. Exactamente, los chicos, nuestros compañeros, presentadores, cámaras, el regidor, montadores seguro que andaban por allí detrás ultimando cositas. Ahí estamos viendo parte de esa actuación que estaba en medio del, del programa después de esa entrevista al responsable de, de la Morana y eh, decíamos que, pues eso, que hay unos tiempos y que después hay que esperar, ¿no? Luego llega un periodo de, de, de espera hasta que llega la actuación final en el programa, que hay que estar muy calladitos también. Claro, en este caso eh, el programa no iba dedicado monográficamente a autores sino había muchas más, muchas más facetas dentro del programa, como un magazine requiere, uh -huh. y en este caso, pues bueno, había tiempos en los que el grupo eh, se ausentaba del, del plató, son mucha gente, entonces era incómodo estar allí, y había pues, unos tiempos de espera en los que bueno, se quitaban un poquito esos nervios, esa tensión. Y claro, por supuesto, siempre con, con, con silencio, aunque en este caso estábamos fuera del plato. Uh -huh. Eh, yo no sé, Mario, si hay problemas en cuanto, porque en, eh, igual que nosotros hacemos aquí esta plataforma, ¿no?, para, para que haya un espacio dedicado al folclore de, de la provincia cada semana, en Castilla y León Televisión también se hace, pues cogiendo, claro, a grupos de, de todas las, las provincias, y eh, yo no sé si tenéis algún problema con lo que es el espacio. Porque hay mucha gente, hay que bailar, hay que adecuarse a, a los espacios del plató de televisión, que a veces son muy grandes, a veces son más pequeños. ¿Cómo, ¿Cómo lo organizáis eso, una vez que ya se está allí? ¿Cómo se organiza la morana en este caso? Claro, evidentemente tienes un, un espacio de cámara en el que tiene que entrar todo el grupo y que además no quede demasiado saturado. Entonces, bueno, un poco hay que distribuir tanto las, las parejas como la forma en la que se colocan para que exista vistosidad y no quede demasiada gente en demasiado poco espacio. Pero bueno, una vez conociendo más o menos el espacio que hay, pues eh, se hace eso, pues se ajusta cuántas parejas bailan o en qué formato y lo que hace, bueno, pues es que se quede un poquito más eh, lucida la actuación dentro de ese espacio restringido, que bueno, la verdad es que no era demasiado pequeño, pero sí que es cierto que hay que respetarlo, sobre todo porque lo que se salga fuera de la cámara no se ve, así uh -huh. que... Lo que pasa es que eh, yo creo que las personas que forman parte de, de los grupos de baile, de folclore de la provincia y de fuera de la provincia están más que acostumbrados a improvisar situaciones que me imagino que se hayan visto de bordillos, zonas más difíciles que otras en cuanto a lo que es el pavimento, escenarios que... Que hay que, que, que apretujarse un poco más. Esto pasa, ¿no, Mario? Pasa pasa, <risa> pasa, pasa constantemente. Que, por ejemplo, tengamos que hacer una actuación en cuesta y digas, bueno, pues los que le pilla bajando la cuesta o los que pilla subiendo la cuesta o haya tierra. O bueno, la verdad es que en este caso en, en la televisión, pues bueno, tanto por temperatura, que también es muy importante muchas veces, como por espacio, pues bueno, la verdad es que estuvimos muy, muy a gusto, pero sí, a base de la experiencia uno va lidiando con todas esas cuestiones del. Pues eso, de, del bordillo, del no el bordillo, de si hay tierra si no hay tierra, a veces hasta pues, tenemos que bailar en césped porque nos da que es una romería claro. y como esté por resbalar, pues... Vosotros comen el tenis, ¿eh? A cualquier superficie, hay que adaptarse. Sí, me recuerdo alguna situación que nos pasó que estábamos en un restaurante y estábamos en el típico suelo, súper de parque y al final lo que hicimos fue echarle Coca-Cola a las, a las olas de las zapatillas para que tuvieran un poco de agarre porque si no... Fíjate, ¿eh? remedios ahí, pues es improvisadísimos, pero que oye, sí, hay, que, hay que emocionarte, hay que echar la imaginación. Bueno pues estamos viendo precisamente ahora cómo eh, nuestra compañera de vamos a ver pues presentaba al grupo en esa actuación intermedia ¿no? en, el, en mitad de, del programa y después eh, se pasaba a la recámara de nuevo a esperar que llegara esa actuación final y vamos a escuchar Mario creo pues eso, cuáles son los comentarios que se hacen en, esos, en ese rato de espera en el que ya se ha pasado la primera prueba. Sí, la verdad es que en esos pequeños tiempos, pequeños o grandes tiempos, ¿no? dependiendo de lo que hubiera entre la situación actuación, pasan muchas cosas y bueno, hemos tenido algunas pequeñas imágenes de la situación o de la sensación, mejor dicho, por la que han vivido los, los de la morana. Muy bien, pues vamos a ver qué nos cuentan en la morana, cómo han visto este plato de televisión y cómo estaban viviendo esos momentos. Vamos a intentar verlo, cuando me diga mi compañero, bueno, pues le damos paso ahí, ahí. muy bien todo, fenomenal. Un poco ahí en la mentira y la verdad, los aplausos me han caído. Lo que no le gusta es que dice que la tele engorda. Ah, sí, claro. Pero bueno, como lo he visto, no tengo ningún problema, ¿sabes? Pase de eso, La mosca muy bien, ¿eh? Me enamoré. Te enamoré. Te hace mucho calor. Quiero hablar. que no nos traigo la chaqueta hoy. ¿Qué vamos No puedo Y... la que no es... ¿Y tú ¿Cómo has visto la tele y eso? vamos a dar cuenta yo sí, voy bien, muy bien, bien ¿Cómo es que sí, ¿La imaginamos así por dentro? Pues como la primera vez, como que no, pero que yo lo Tanto poco y tanto... Ahora echamos otro baile, ¿eh? No venir venido aquí al programa este de Castilla y León vamos y nos estamos esperando que nos Se llama Vamos a ver, no es que vayamos a ver, es, se, se llama vamos, vamos, vamos, vamos, Estamos esperando que hayamos bailado uno y ahora bailaremos otra pero claro, hay que esperar que hagan otras cosas la cocina la porfía. ¿Por qué no se ha gustado? No, porque no se ha en un repostero que nos está haciendo ahí unos grupos pues pues de música. a bueno, pues ya lo ven, ¿eh? eh opiniones para todos, muy bien, eh, que todo va muy rápido, que los aplausos que le habían encantado... Y la mosca, es que la mosca de la tele, cuando se nos mete en el plato es que no hay quien la saque, oye. Y además a nosotros la hemos sufrido muchas, muchas veces. En cuanto empiezas a hablar, Mario, se te pone por la cara. Mira que es grande es el, pl el plato, pues no siempre va que está hablando. Sí, sí, es que es automático, no, no falla. Bueno, pues además, después de ese descanso en el que nos daban estas impresiones, eh, miembros del grupo de, de La Morana lo que vamos a ver ahora es pues eso cómo se coge habituallamiento no porque se pasa mucho tiempo en el claro en este caso en vamos rato. vamos a ver imágenes eh, tanto de la espera no que la gente oye pues eh, estábamos allí desde las 3 de la tarde si no me equivoco el viaje de aquí a allí bueno pues es una horita y bueno pues lo que estamos viendo es en este caso en la llegada como bueno, pues, no tomamos un café, café. o la gente termina de, de comer la gente que venía de viaje y luego también como ya una vez cambiados pues pues, que cogían fuerzas entre bailes. Sí, porque esto es pues eh, comida, que eso para coger fuerza, etc. Pero es que luego vamos a ver que dentro del programa eh, vamos a ver este magazine eh, regional de nuestros compañeros de esta casa, pues había una parte que es de, de cocina y que vamos a saltar literalmente, como están viendo, el puesto de, de este cocinero. Sí, vino, vino un repostero de la zona de Cuellas, si no me equivoco. Y eh, bueno, pues nos, nos invitó por supuesto a probar sus, eh, sus productos, las delicias de Cuellar y más cosas que había hecho. Y la verdad es que bueno, pues para todos fue después de los momentos no demasiada tensión, ¿no? Pero bueno, lo que estás ahí en el plato eh, preparando y tal, pues eh, fue una, una maravilla el poder eh, degustar esos, esos productos. Bueno Mario, pues toda una experiencia, sí. hemos dicho. ¿No? Una maravilla, la verdad. Uh -huh. Bueno, pues eh, nosotros nos alegramos y sobre todo nos alegramos de que tanto en la 8 de Zamora como en Castilla y León Televisión se le dé esta importancia ¿eh? al folclore que bueno pues que hace falta y que además pues que vamos a abrir esta puerta desde aquí, que por supuesto que esta es la casa de todos los grupos de Zamora y que los que quieran colaborar con nosotros a través de, de la sección, pues que por supuesto que está, que está abierto, ¿eh? La puerta abierta, pero de par en par. Mario, eh, seguimos dependientes del Facebook y de, y de las novedades. ¿Dónde encontramos esas citas que tenemos en la provincia y toda la información que nos va llegando desde los grupos de folclore de Zamora? Bueno, pues en la página, como ya hemos comentado, de, del tablón fol, no, en facebook.com barra TablonFol, ...pues eh, seguimos eh, teniendo esa información... ...ahora que ya empiezan todas las actividades de, de magostos... ...de mascaradas, pues poco a poco iremos actualizando este tablón... ...por supuesto estas imágenes que han visto las podrán ver allí también... ...y las de Castilla y León... ...y bueno pues a través de, de las redes sociales... ...más que nunca es cuando van a poder obtener información... ...tanto aglutinada en esta página... ...o si buscan cada uno de los grupos... ...pues también la que publique cada uno de los grupos... Eh, ...de las personas que están involucradas en el folclore... ...y que por supuesto esperemos que nos envíen la información... Y como bien has comentado, están invitados a participar con nosotros. Así que facebook.com barra tablón ahí los tenemos todos reunidos y después ya podemos acceder a cada página de cada grupo para especificar ¿eh? con eh, las actividades que tengan. Pues Mario, nos despedimos hasta la próxima semana, pero nos quedaba algo en el tintero que era precisamente pues, ver la actuación final ¿no? con la que se cerró este programa regional. Eso es, en este caso la cámara estaba quitada porque como estábamos tocando no podíamos manejarla, así que veremos lo que, lo que hicimos al final. Uh -huh. Bueno, pues eh, les dejamos con la actuación de la Morana en esta sesión de Tradición 2.0 que hemos tenido tan especial, en la que hemos dado una vuelta también a, a un plató de televisión por detrás de las cámaras, que la disfruten.